De Marea, tiene la palabra el señor presidente, y para presentar nuestras cuatro enmiendas que espero que puedan ser asumidas por el grupo proponente, eh, presentamos cuatro enmiendas. La primera que modifica el punto uno con la intención de, de que este cambio de modelo de movilidad, que esperamos que no caiga en la desindustrialización ni castiga el empleo, eh, se haga con consenso y que todos los actores se puedan... Sumar, eh, modificamos también el punto 4 para conseguir algo que hemos visto que no se está consiguiendo, algo que hemos visto en el país vecino, protestas, porque la transición energética debe también... Eh, saber a dónde se apuntan los costes y quién paga los costes de eh, una industria que está eh, cambiando no solo en la tecnología sino incluso en digitalización y robotización y creemos que para que el coste no lo asuma el empleo eh, debería procederse a una escala incluso europea a reducciones de jornada y, y a innovación fiscal eh, otro punto porque nosotros creemos que la expresión neutralidad tecnológica tiene poco de neutra y que la transición debe hacerse, ya que se hace, hacia combustibles eh, no contaminantes y renovables. Creemos que, que continuar con el diésel no es una neutralidad eh, tecnológica, sino, a, sino no hacer la transición necesaria. Y, por último, añadimos un punto para crear un observatorio de la industria automotriz que creemos que es necesario en estos momentos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias senador Guardingo.